No Lo que quiero decir en base a esto es que pues, imaginémonos una dega con una base que en el centro y con unas medidas de 40 kilogramos y 40 kilogramos. ¿sí? Entonces, si la base está correctamente centrada, nos permitirá que pues, lo que está sosteniendo ¿sí? se mantenga equilibrado y pues esto es un principio de lo que serían las dudas. Su base tiene que estar perfectamente equilibrada con lo que sería el peso que está pues, subiendo. Por eso sea, es que la mayoría de las dudas tienen lo que sería esta forma. ¿sí? Esto es como el, el soporte o el apoyo que ellas tienen y aquí estos tienen un peso que sería mayor al que pues, van a levantar. Pues, eso parte por ir eh, comenzando Entonces vamos a explicar lo que sería esta fórmula Que nos permitirá hallar la distancia Que hay de, a, de aquí a aquí De acuerdo a estos pesos que tenemos ¿sí? Para que pues, podamos igualar estas medidas Entonces la fórmula nos dice que la suma total ¿sí? De estas medidas pues, se nos tiene que a cero Entonces vamos a... Eh, en esto se puede utilizar una década de, de test. Que sería multiplicar 80 N, que serían los kilogramos multiplicado por 8 que sería la distancia en metros de lo que serían los 40 N. pero esto como es una derivada digamos igual a esto es igual a cero entonces pasamos eh, estos datos esto que Está igualado a 0, pues lo pasamos, nos daría igual a 0, igual a 80 newtons por 8 metros sobre esta distancia que es negativa menos 40 newtons. Esto sería, pues, si pasa el 0, nos daría 40 newtons, ¿sí? Y esto nos daría un millón negativo. Pero al final, pues, comparado al positivo, esto nos da igual a. 80 por 8 nos pues da igual a 640. En este caso teniendo las medidas, vamos a decir que observando en newtons y metros sobre 40 metros. Observando las medidas, entonces cancelamos lo que serían estas medidas, cancelamos este cero y bien, pues seguimos operación 4, tenemos que estar 16 veces Y esto sería en metros que Sería la medida que nos quedó. Entonces tenemos que Esta distancia que está de aquí a acá Serían 16 metros Y si podemos visualizarlo eh, De la mejor manera Tenemos que ir de aquí a aquí Hay 8 metros ¿sí? Y el peso que está levantando Es básicamente el doble de lo que hay acá Pero la distancia que hay de aquí a acá Es mayor, o sea también es el doble por eso decimos que es una distancia equitativa ¿sí? porque la base en esta no presenta una información. en los siguientes ejercicios vamos a explicar cuándo estas bases pues, presentan una deformación estos ejercicios se pueden hacer de esta manera también eh, pues, en una regla de tres que consideraría que es indirecta sería multiplicando estas dos alturas o sea, lo que sería la, la medida de la distancia por el peso dividido sobre el peso que tenemos en alta medida eso nos daría la distancia que mi compañero les pasará explicar las siguiente muy bien, en este caso podemos presentar que hay una breve información eh, ¿por qué información? porque cuando estamos se supone que para que sea estable eh, tiene que ser equitativo una distancia con otra y un peso con el otro en este caso miramos que la distancia son 50 metros y acá son 15,9 metros Claramente acá la distancia es más larga, acá es mayor. El peso acá sí cumple con la condición de que sea mayor a este. El problema es que no son términos como tales propios. Entonces les pues, voy a explicar cómo es la fórmula de deformación. En este caso simplemente multiplicamos la distancia por los newtons, que sería, esto sería igual a 15,9 metros por 9. Menos quince, nueve metros, por menos. Entonces, eh, realizamos las operaciones, lo metemos en la calculadora, lo que me dice, menos 15.9, o menos 9, 4, 32, 5, cerramos paréntesis, más la multiplicación de 50 metros por menos 1724 lo que nos dice que es Y este sería el movimiento que presenta nuestra torre grúa con estas indicaciones. Ahora vamos a calcular lo que es nuestro RA, que este es aún más sencillo. Este es lo que nos da la sumatoria de ambas masas de ambos pesos entonces sería 94 325 más 17 1724 ambos son newtons entonces hacemos la sumatoria que nos da 94 32, 5 más 1724 y es 96, 7, 7, 8, 9, Muy bien, en este ejercicio podemos, podemos mirar que nos están pidiendo la tensión. ¿Cuál es la tensión? En este caso, nos dice que el cable tiene una inclinación de 40 grados y en este cable y su inclinación es de 35 grados vamos a hallar la tensión total del cable completo que está sostenido por ambas masas entonces empezamos con la fórmula nos dice que es 8.7 metros que es nuestra distancia que tenemos acá multiplicada por nuestro peso que son 85.2 k newtons menos nuestra tensión que es seno de 40 grados, menos eh, nuestra otra distancia que son 40 metros multiplicado por nuestro peso que son 7.63 k newtons menos la tensión que es seno de 35 grados entonces multiplicamos este término con los dos que tengo entre paréntesis entonces 8,7 metros por 85.2 kN lo okay, que en la calculadora nos da 8.7 por 85.2 es igual a setecientos cuarenta y uno, setecientos cuarenta y uno, punto veinticuatro menos lo que nos da ocho siete por eh, sería menos el seno de 40 que su resultado es menos 5.59 menos 22.94 y recordemos que es T de tensión y aquí también nuestra T de tensión. Ahora agrupamos términos semejantes. Nos quedaría menos 5.59T menos 22.94T más setecientos cuarenta y menos trescientos realizamos las operaciones que es menos cinco cincuenta menos 22.94 que nos dice que es menos veintiocho, más la operación que nos arroja 741.24 menos. 30, 305.2, que es 400, 36.04. Acá esto es T, entonces ahora eh, sustituimos, necesitamos que nuestro, nuestra atención nos quede sola, entonces que dejamos T es igual a 436.04 dividido en menos bueno después de eh, lo que hicimos fue agrupar los términos agrupamos T con T esto lo igualamos a los, a los números que no tienen T pero los pasamos a signos contrarios porque aquí hay que menos setecientos cuarenta y uno punto veinticuatro y más trescientos cinco punto dos hacemos las operaciones de nuevo entonces sería menos cinco cincuenta y nueve menos veintidós punto noventa y cuatro es igual a menos veintiocho punto cincuenta tres T es igual a menos siete cuatro uno punto veinticuatro más 305.2 igual a menos 436.04 ahora sí despejamos la t y decimos que es igual a menos 436.04 dividido por menos veintiocho y tres lo pasamos a la calculadora sería cuatrocientos treinta y dividido en veintiocho cincuenta que nos da un resultado de quince 28 35 611 6 Recordemos que como es signo negativo y negativo nuestro resultado va a ser positivo y entonces esta es la tensión que ejerce nuestro cable en nuestra torre grúa Bueno, vamos a explicar lo que sería la tensión teniendo este peso de aquí, que sería en kilogramos kg Para este proceso vamos a decir que la fuerza se lo suma toda la fuerza, es igual a lo que sería la masa por la aceleración en este caso tenemos un modo automático, datos como cero por el momento si ¿Sí? por qué hacer, todo el mundo no ha multiplicado por la aceleración pero no tenemos, que sería 0 es igual a 0. entonces tenemos que t menos p o sea, lo que sería el peso menos t, nos daría igual a cero que es t, extensión, menos peso igual a 0, entonces podemos decir que t es igual a p y esto es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa que tenemos sería igual a 500 kilogramos. Lo tenemos. Y nos dice que por la gravedad, el valor de la gravedad es por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ustedes dicen que no pueden aproximar en casitas, a lo que sería 10 metros por segundo al cuadro es una aproximación que se puede realizar y si lo hacemos en una calculadora esto nos debe dar igual a 4900 newtons si lo hacemos por la aproximación nos debería dar 5 newtons sí. 5k de newtons se que k porque 1k pues, ¿sí? equivale a lo que serían 1000 newtons entonces una vez que vean que 1000 newtons pues, es igual a lo que sería 1k entonces, para despejar lo que sería la tensión, podemos tomar esta fórmula que sería, teniendo en cuenta el peso, solo este peso no tenemos la, el, el otro peso, pero solo para sacar esa tensión, eh, entonces utilizamos lo que sería la masa multiplicado por la gravedad, lo que nos daría un total en este ejercicio de 4.900 newtons. Eso sería como tal la tensión que presenta este ejercicio, bastante sencillo, ¿verdad? consta de cuatro partes fundamentales pues, el primero es la fuente de poder que viene desde un toma corriente, lo vamos a utilizar por medio de un cargador el cargador genera 5 voltios esos 5 voltios alimentan o sea, están conectados directamente a la protoboard eh, si, sí, están conectados directamente a la protoboard y a los switches eso para qué? que alimenta? pues los dos motores que están por acá arriba esos dos motores están conectados a su vez también a, la, a, la, a, a al transistor Que es lo que permite que usted pueda reducir y pueda aumentar el voltaje que pasa por cada uno de los cables ¿Para qué aumentar y reducir voltaje? Pues para también aumentar y reducir la, la, la cantidad de energía que pasa a los motores Que es lo que permite que la velocidad disminuya o baje en cada uno de ellos es que los dos funcionen de manera, pues, o sea que funcionen lento, vaya eh, esos dos switches de por acá, lo que permiten es que usted simplemente eh, cambie la polaridad, pues son dos switches improvisados para poder cambiar la, pola, la, la, la polaridad eh, ese switch de por aquí lo que hace es permitir que el motor de, que controla el riel funcione y este switch de por aquí lo que hace es permitir que que, que el gancho funcione, que viene siendo este de por acá ese es el gancho eh, entonces vea, la cosa funciona de la siguiente manera, primero Queremos digamos hacer que el carro se mueva para por acá Entonces ponemos esto así Y usted va a tener presionado esta parte de por aquí Y entonces la idea Pues es simple sí ahí se movió para un lado Luego si usted quiere que se mueva para el otro lado, pues listo, lo pone en neutro. Luego cambia la polaridad para el otro lado, presiona y ahora usted va a voltear el transistor. Va a rodarlo pero para el lado contrario. ¿Sí? Ahora, eh, lo mismo. Estos dos, eh, le, los dos integrarlo pero para el lado contrario. ¿Sí? Ahora. Eh, lo mismo estos dos eh, le, los dos interruptores de cambio de polaridad eh, también van conectados al de la al del gancho entonces por ejemplo, mire, ahí le colocamos un peso no puede ser mucho peso entonces, vea lo ponemos para una de las dos direcciones y queremos que recoja entonces ahí recogió lo ponemos para la otra dirección y entonces vamos a hacer que que pues baje entonces ajustamos el transistor lentamente pues para para mirar ahí está otra vez lo ajustamos para la otra dirección presionamos el switch lo ajustamos para la otra dirección contraria y que suba lentamente ahí está pues es básicamente el funcionamiento de la terragruda listo